No me lo puedo creer, tío, que agua fiesta. El agua fiesta deberían de llamar. Bro, que todavía no se qué hará. ¡Bro, que estaba aquí! No. ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este principio instante, estamos en Finance and Freddy Security Bridge. Mm. Y estamos aquí en donde íbamos. Y fue una... Uy, cuidado con ese. No, eh, a ver, estamos aquí arriba porque es que no sé por qué, pero ha aparecido debajo. Sin la mención que tenía en ese momento, pero ya la he hecho y ya voy por la de esta. Eh, por cierto, no sabéis lo que ha pasado con, conmigo. Es que no lo sabéis. He tenido que repetir un desde el sitio donde tenía que darle a pizza a la pizza a la chica hasta ahora. He tenido que repetirlo todo eso, literal. ¡Madre mía! No sé cómo me he visto. No me he visto. Eh, es que he tenido que repetirlo todo. ¿Sabéis por qué no? No, no lo sabéis. Eh, es porque estaba yo ahí grabando y no me dejaba eh, ahora de tener que darle una palanca si os acordáis en el último vídeo que es como una palanca que estaba al, en la cabina de dj es wow que raro y es como que ahora le tengo que eh, le tuve que dar iba a ser el vídeo pero es que es como que no me dejaba pero he tenido que resetear desde esa parte hasta aquí a ver si ahora funciona y creo que sí que va a funcionar, por favor, dímelo. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Uf! Vale, y ahora desaparecía, sí. Esto... Esta parte me encantaba, tío. Bueno, aunque no podemos perder, ¿eh? Porque he visto lo que ha pasado cuando hemos perdido. Eh. Eh, sí. Y, y no quiero hacerlo otra vez, tío. Porque si pasa eso, no la que hago de verdad Es que, es que es de lo peor, tío No puedo perder, eh Porque hay un bug que si pierde Vale, bien Esta parte y no veas, eh Aquí ahora aparece este Exactamente y esta Y no veas, ahora saque a su mano y me intenta perseguir Aquí no puede, se puede Esta música épica ha pegado mucho para este momento No puedo perder, eh O si no, tendré que repetirlo todo Corre Vale, se va a ir Se va a ir, corre Ostras, cool. Tú, tú, tú Por que me deje No, tío, no me deja guardar Esto es lo peor, tío Es que no me deja guardar encima Recuerdo haber visto en ese momento Cuando estaba investigando cosas Lo de la palanca Cuando me pasó eso Estuve investigando cosas y vi una palanca aquí Por aquí Bien, bien, aquí está Vámonos Y ahora la última no sé dónde está Eso es lo malo Pero tengo que buscarla Me ocurre No, no Para aquí no creo que haya Porque es un sitio pequeño y lo he visto todo Y no está eh, Vale, la tercera sí que no sé dónde está Pero es que la estoy buscando ahora mismo Bro Bro, bro, bro, bro, bro, qué asco. No, no, no, tío. Corre. Tan, tan, tan. ¡Uh, uh, uh, uh ¡Madre mía! No me lo puedo creer, tío, que agua fiesta. El agua fiesta deberían de llamar. ¡Bro, que bien, sale cara! ¡Bro, que estaba aquí! No, no, no, no, no, por favor. No, no. No seas gracioso, ¿eh? ¿Qué visión tengo? ¿Qué visión tengo? Vale, vale, tío Tengo que, vol tengo que volver a, a la, de la cabeza del robot Por favor, tío Menos mal, ¿eh? Que he guardado aquí Si no hubiera guardado aquí La he cagado Es que de verdad He tenido que volver a repetirlo todo esto Bien, bien Eso significa de Bueno, eso... ¿Y no se puede? Vamos, vamos. De que es malo, de que no se pueda guardar, pero es que... Vale. Venga, voy a recargar esto. Vale. ¿Dónde estaría la otra palanca? Que no sé dónde está. Todavía no podré usarla, creo, porque es que... Eh, si te fijas, sale que... Tú. ¡Ah! ¡A ver quién se ríe! Oh no, tengo que dar la vuelta. Era por ahí. Corre. Tengo que pasar rápido porque por aquí está seis sí, chicas. ¡Lo sabía! Ahora no va a parar de perseguirme todo el rato. ¡Qué bien, no! ¡Perfecto! Ya sé dónde están dos, sí. Lo malo. Bueno, ya sé dónde están tres. El primero es el de aquí. El, segun el, el, el segundo sería el primero, dos, tres. Eh, que están en el baño. El y el tercero sería el que está por ahí. ¿Brandy J? ¿Se llama Brandy J? O de otra forma, ¿qué ha dicho Brandy J? Me dejado de dar cuenta. La creativa se ha bugueado, ¿eh? Porque ha dicho dos veces la relativa Pero eso ha sido parte del juego Bien, venga Sí, sí, venga, que me has visto Ya lo sé Total, que no me importa Porque puedo pasar fácilmente por aquí oh, Sin que me toque la mano Pero siempre consigo pasar Vale, ahora el siguiente El siguiente disyuntor está aquí Está por aquí Yo me acuerdo y, y lo habéis visto Lo he enseñado Ostras tú, ah... pero que escucha a Monty, pero no encuentro. a ah, vale, aquí está. Menos mal. Todo queda una, todo queda una. Esto es un momento súper intenso. ¡Bro! ¡No! No, no, no, no, no, no. No sea aguafiestas, tío. Si no subiera el estafo, fuera así más épico, pero es que, tío, no paran de fastidiarlo todo lo y staff... Tío, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡No! Pero ¿de dónde ha salido? ¡De dónde ha salido por si ni siquiera la he escuchado! Ya llevo por aquí, pero es que... Tiene que buscando la palanca última, pero es que no la encuentro. ¿En serio? No, tío, me ha descubierto. A ver... Para aquí nada. Y no me importa cuando está la cámara puesta, lo que pasa es que cuando me importa cuando no, no puedo usarla. Ostras, tú. Tío, la música de pica me gusta. Lo que pasa es que lo que no me gusta es que no encuentro esto, tío. Llevo un buen rato y lo han escondido bien, bien, ¿eh? ¡Ostras, tú! Y mande chica. Acabo de abrir ese regalo, por pues son mi animal de chicas, ¿sí, dios? Pero por favor, tío, ya para de... me buscar tanto, tío. Estoy aquí buscando todo el rato. Sí, pero ¿qué? ¿Qué? Sí, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué pasa? O sea... ¿De dónde ha salido? Mira, rápido. Tenemos que hacerlo súper rápido. Como una speedrun. Salvo que es que lo malo es que no sabemos qué hay que hacer. Esto es tú. A ver. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. No, voy a morir eh. Bro, pero qué hace buscando ¿Qué hago buscando Si todavía ni he hecho el de DJ pues Madre mía Así es, pero Estaba buscando A ver dónde estaba la palanca otra para saberlo Aunque ya lo buscaré Ahora Vale, ya está destrozado! ¡Madre mía! ¡Estoy destrozado! Pero ahora eso no me importa, ahora lo que me importa es pasármelo Eso no me importa Ahora entiendo por qué estaba escuchando ahí a y gritar cuando le daba Ahí A ver, eh. ¡Pero que no entra, tío! ¡Que estaba dando, Tío, esto es más difícil que lo de la parte de los esqueletos esos, tío Sí, que ya he escuchado, tío sí. ¿Por, qué no, ¿Por qué me lo repites tantas veces si yo te he escuchado mil veces? Ah, claro, bien no he cogido Ojalá pudiera usar Freddy, tío Pero que me no puedo usarlo No puedo No puedo hacer nada, literal Sin Freddy no soy nada En este juego <risa> Vale, sí, ahora ya he conseguido ¡Ojo! Uh -huh, sí, qué bien Esta música ya me estoy dando, ¿eh? Ya de tanto rato... Sí, sí. Tú lo que quieras si me da igual. ¿Por qué no se suena? Ahora tengo que esperar que se recargue Qué bien. A ver. No, tío, no. Venga, tío, no, no puede ser tanto dato. Hola. Tío, si sale tan nada, o sea, sí para nada. Para esto. Todo el trabajo que he hecho es para esto. así para esto. Ya, leones creo que... he encontrado. Ya lo he encontrado. ¿Qué? Ajá, aquí está. Vámonos. Corre. ¿Qué? ¿El último disyuntor? En la sala de mantenimiento. Vale, hay que volver allí. Bro, no sabéis lo que... Dale, no sabéis lo que me ha gustado. Lo que me ha gustado. Ahora sí que me gusta la música épica. Oh, oh. Ja. Bro. No, no, no, no, no, no, no, no. Bro, ¿qué? Vámonos. Vámonos. ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Que no es aquí! No puede ser, que no es aquí Que no es aquí ¿A dónde es? ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Creo que es por aquí, ¿eh? chica, ¡Menos mal! ¡Vámonos, es aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No ¡Corre! ¡Corre! No, no, no, no, no, esto, no, no, no, verdad, <ríe> no, verdad, es verdad, espira, <ríe> espira, eso no me ha gustado, empezamos mal, vale, hacemos como si fuera la primera vez que le, que le intentamos. Y que, que ya sabemos dónde está ese parte Y que ha sido como si fuera la, la primera En el primer intento Vale, ya está ¡Ostras! ¡Que estaba chica aquí! Que ahora acabo de escuchar Que le he dado ¡Pan! ¡Pan! No creo que esté aquí. Imposible. ¿Vale? Bien. Ahora el último estaba arriba. Arriba de todo. Bien le he dado. ¡Ostras que estaba aquí! Lo que estaba su ahora está súper cerca No saben dónde estoy No saben dónde estoy No saben dónde estoy Porque han preguntado dónde estás Creo o Ojalá Ojalá la música se aflojar un poco Está súper fuerte Pero no me da tiempo para aflojarla Bro, bro, bro, bro, bro Cuidado Vale, está aquí Por aquí Aquí está, aquí está Recuerdo esta máquina, ya estaba aquí Vale Era ahora aquí, ¿no? ¿No? No sé dónde era Yo recuerdo que era aquí Bro, casi me Casi me da un infarto, me pensado que estaba chica aquí ¡Vámonos! está aquí! Corre, ahora tengo que ir Súper rapidísimo hasta allí oh, ¡No, no, en serio, ya se está haciendo un poco pesadita, ¿no? ¡Ostras, ahí viene! si se llama un Dj, porque es que antes estaría que, estaría antes, vale, ahora esta parte hay que correr lo más rápido posible y no me puedo liar, ¿vale? Menos mal que voy a acabar la música, cuando... aunque a lo mejor no la escuchéis porque está tan fuerte que, que... que es como que la quitará, porque es como... Yo escucho súper fuerte, pero a lo mejor no escucharéis vosotros ¿Qué yes, A ver, bueno, da igual Venga Madre mía Es que mira eso, mira eso, mira eso Madre mía Es gigante esto, tío Corre Ahora tengo que ir al... El... Tío, La cojo y me la llevo para mi bolsillo No me lo puedo creer Lo que me ha costado para que no Nivel 6 me cago en todo Madre mía El nivel más difícil de todos Venga, repara esa cabeza Que me quiero cargar a esa Roxy Que lo todo he hecho para cargarme a Roxy Se supone, ¿no? Repara la cabeza del robot. ¡Madre mía, que de misiones! Vale. Eh, ¿Ya está? ¿No? ¿Ya tengo? pero el inventario... Ah, sí. Cabeza reparada, sí. Continuar. Vale, tengo que instalar la cabeza en el car de Roxy Raceway. Vale, pues ahora tengo que ir a Roxy Raceway. Venga, vámonos ¡Ay, me cago en todo! la he fastidiado. Ven, ven ¿Dónde estás? Ah, vale, ahí ¡Ay, ¡Qué sonido más tonto! ¡Brookie! ¿Ya se ha despertado? Tío, dos a la vez ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! que viene el DJ! ¡Aunque! ¡Eh! Eso, mira eso, sí, sí, sí. Mira eso, el DJ ya no es malo y encima ahora está rapeando. Eh, eh, Suscribios a mi canal de Sergio Galeón. Ya está. Vámonos, vámonos. No sabéis lo que me ha gustado parte este, este nivel, tío. <tose> en serio, ya se está volviendo un poco pesado. No estoy demasiado. Vale, ya está. Eso significa que ya hemos llegado. Bien. Ahí está Freddy esperándome. Freddy, amigo. Vale, a Lodz y Railway. hay que ir ¿De dónde estaba? Por ahí Sí, recuerdo bien, claro Y recuerdo bien que aquí había una zona de... para recargar a Freddy, así que no me preocupa, ¿lo ves? He conseguido eh, este Freddy de oro, de repente Y también he conseguido eh, de otra cosa... No, nada más, creo Sí, nada más Solo conseguí de todas las cosas que había conseguido, ese Freddy de oro lo encontré de repente en una zona en la, en la habitación de Monty Que quería ver lo que había Y solo había un regalo dorado Y un montón de cosas destrozadas Con un robot de esos estampos Destrozados Y, y eso es lo que había, literal Y abrí el, el, el Regalo dorado y me tocó eso El Freddy de oro No debería ser Monty de oro Porque es su habitación de Monty Es por aquí, sí, es por aquí Pero, pero si estoy dando vueltas, ¿no? Ay, no, no puedo pasar por aquí Ah, claro, que esto era para que lo de estos es Freddy. O sea, es tú que se está moviendo solo. Espera, no he... No he puesto la batería Freddy, tío. Decimos que estaba ahí. Yo no para nada. Ya haciendo si Z-Race, uh -huh. Vale, ahora tengo que ir a, a donde estaba el car, si recuerdo bien. Y era el car estaba por allí. Ostras, esto se me olvidó que estaba Roxy. Pues venga, voy a mantener a Freddy cerca. Venga, ya hemos guardado. Y aquí estamos preparados. Ahí está. Está la cabeza. ¿Consigue los ojos de Roxy? Ah, es que sí, eran los ojos, sí. Ostras, tú, anima... Anim, aquí hay una escena. Es Roxy. Tiene el car mientras que Roxy se ha impuesto. ¡Ostras! ¡Que le he lanzado el car! ¡Que se le he lanzado! ¡Que se le he lanzado y ya está! ¿Se lo acabo de lanzar? Madre mía, me he cargado. Así me lo he cargado, ¿no? Oh, oh, pero parece que aún sigue. ¡Ostras, tú! ¡Madre mía, la ha más de. No sé si más destrozada que Monty porque ya he grabado de ver cómo estaba Monty y no sé. No sé cuál de los dos está más destrozado. Porque es que mirad eso, tío. de eso, tío. Esta vez creo que se ha vuelto. Eh, eso ha sido un poco malo, ¿eh? Eh, No verás el mal. Es que me ha dado un logro ahora mismo que sale No verás el mal Porque justo tengo los, los... Le he cogido los ojos Vale ¿Qué? ¡Ostras tú! Bro, pero si no me ha atacado ¿Qué? ¡Ostras que ciega! No, que no me ve Que no me ve, tío Ostras, corre Bro, bro, bro Ostras Necesito que venga aquí Uf, uf, madre mía Casi me, casi me da, tío La cámara ¡Ostras, claro que si en ciencia no, no puede darle! Corre, me voy de aquí Vámonos me he escapado Madre mía, mejor a Freddy con los ojos de Rossi oh, no, Ostras tú, eso no me ha gustado Corre, sal de aquí, sal de aquí, ya está Sal de aquí, ya está Sal de aquí, ya está Bro, ¿qué está. Ostras tú Eh, pero si vuelta a Rossi, ¿no es, wey? ¡He vuelto! ¡Literal! Ah, vale, ¿qué es esto en esta parte? Vale, pues ahora tengo que ir a mantenimiento y piezas. Espera. Ostras, <risa> esto. Menos mal. Vale, me lo he pasado. Y he, he, he dejado si llega a, a Roxy. Literal. ¿Por qué no para decir literal? No lo sé. No me preguntéis. O oh, oh, de carga. Ah mira, que no hay animatrónico. Claro. Es verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más, eh, pues ver más. Y suscribiros con la campanita para no perderos ninguno. Eh, dale like si os ha gustado. ¿sí? Y bueno, adiós. Chao.